Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra